Días. Buen día, caballero. Le hablo Fermín Sánchez, uno de los regidores del bloque del PLD. Ah, Fermín, ¿cómo estás? Fermín, muy bien. Hay? Muy bien, muy bien. A mí me pone Fermín el Capacito. Fui yo que le, le envié el contrato. Sí, lo tengo ah, aquí, Fermín. Gracias. El contrato de Modus Soluciones. Y solamente, solamente le voy a recibir a ustedes, como portavoces en, en este excelente programa, que le lean a la población el artículo número 3 de ese contrato, que establece el objeto del contrato, el porqué, por el contrato. El artículo número 11, que habla de la responsabilidad sí, sí, sí. de Movil Soluciones. Y el artículo 23, que habla de la responsabilidad del ayuntamiento. Y ahí queda claro dónde está el cumplimiento o el incumplimiento de las partes. Si móvil Soluciones está diciendo la verdad. Entonces, nosotros como ciudadanos, deberemos de darle la razón a ellos. De acuerdo a lo que establece el contrato, al día de hoy, Móvil Soluciones no está cumpliendo con lo que establece el contrato. Yo vivo en la urbanización del silencio, y el camión que pasa por aquí, pasa una vez a la semana, y cuando pasa el día entero, el mal olor, nosotros no podemos aguantarlo. Entonces ahí, en esa parte, en de, de esos artículos que les presenté, Habla claro cuáles son sus responsabilidades. Y entre otras cosas, habla de camiones adecuados. Habla de una educación a la población que no lo está haciendo. Habla de una publicidad que no la está dando. O sea, el ciudadano saca la basura a la hora que sea. ¿Por qué? Porque no está educado, pero ustedes se comprometieron con educarlo. Que no lo están haciendo. Sí, el artículo 3, eh, si pueden enfocar aquí muchachos, lo establece eh, de acuerdo a este... ¿Verdad? Lo vamos a buscar, el momento. contrato dice, la prestadora de servicio, en este caso sería móvil Soluciones. en virtud del presente contrato se compromete a realizar el siguiente trabajo, eh, un plan de educación ambiental sobre el tema recolección, transporte y disposición final de los residuos sólidos, líquidos y oleosos, plan de minimización de manejo del vertedero y programa de transformación de residuos en este municipio de San Francisco de Macorís para el ayuntamiento y el municipio, ¿verdad?, Vamos a ver, para realizar los servicios de gestión integral, de manejo de los residuos sólidos, líquidos, una repetición, ¿verdad? Eh, dice, no, no se incluye. incluye en este contrato la recolección, manejo, transporte y disposición final de residuos no domésticos, así Quiere como de supermercado, empresa, eh, todo, clínica y todo, no, no entra dentro de ese contrato? Pero ellos lo hacen. Fermín, estás ahí. Sí, claro, estoy aquí. Ok, leído estos acápite del contrato. ¿Qué nos quieres decir en resumen sobre lo que hemos estado tratando y la posición de ustedes? Que, que nosotros como bloque del PLD, lo que quisimos fue hacer público, de público conocimiento a la sociedad, a la población que nosotros estábamos trabajando fiscalizando en el ayuntamiento, pero también creemos que el ayuntamiento tiene un letargo de que la parte administrativa del ayuntamiento no está haciendo sus funciones, de que hace ciertamente falta la planificación. Nosotros como Consejo también de vecinos no bien. podemos salir a recoger basura y el ayuntamiento no necesita que le transfiramos fondos para recoger la basura. Tampoco se necesita que se transfiera fondos para ir a los parques y adecuarlo Tampoco se necesita fondo, ¿verdad?, para arreglar los semáforos. Entonces, si todos estos problemas se dejan acumular al tiempo, vamos a tener una ciudad invivible. Nosotros lo que hemos hecho es hacer público un documento para llamar la atención de la parte administrativa del ayuntamiento que ciertamente debe de iniciar a trabajar. El, but, el but, alcalde dijo en una eh, posición pasada que iba a eh? comenzar a trabajar a partir del 16 de agosto, ¿sí o no? Sí. Y que había problemas por la pandemia, y que había problemas porque el personal que tenía ahí todo se quería ir al gobierno central. Entonces, ya yo creo que es tiempo de que nos pongamos de acuerdo y que empecemos a darle solución a la problemática de esta ciudad. Bien, bueno, pues gracias, gracias Fermín. Fermín. Miren, tenemos en la línea telefónica al presidente del Consejo de Regidores, aquí ah, en San Francisco bien. de Macorís, Ariel Ariel Marte, quien eh, verdad representa el, el bloque del PRM. Bueno, eh, representa al Consejo porque claro, es el pero presidente, es del PRM, pero entonces, ahora va a hablar Daniel, como eh, parte del PRM. a conversar sobre la situación a lo interno del ayuntamiento. Buenos días, Ariel. Buenos días, pueblo de San Francisco de Macorís. Buenos días, equipo de trabajo. Buenos días, Ariel. Muy valioso en ese programa. Gracias. Muchas gracias. Ariel, ¿cuál es la situación que se está dando eh, entre los regidores y el alcalde? ¿Hay una diferencia, hay un impasse ahí real? No hay un impasse. Simplemente que nosotros estamos para fiscalizar. Entonces, eh puedo explicar, si nosotros veníamos diciendo que si había un dinero en, en más o menos como 700 mil pesos en la facta, y 600 mil eh, para eléctrico lo que nosotros entendíamos que había que terminar con eso, porque si hay necesidad en el pueblo lo que hay que terminar, porque eh, un ayuntamiento no tiene un, una cuenta de ahorro, sino una cuenta para servirle al pueblo entonces nosotros lo que pedimos como consejo de regidores fue que, gastar, que que se gastara ese dinero, que se invirtiera en lo que había que invertirse. Entonces, en el momento dado que me, nos llevaran a nosotros todo detallado en qué se iba a gastar los 5 millones y pico de pesos que piden, nosotros lo íbamos a aprobar, pero con algo detallado, porque yo quiero que tú entiendas que nosotros tenemos un compromiso, pero no es con el PRM, es con el pueblo de San Francisco de Macorís. Nosotros venimos haciendo un trabajo muy diferente a lo que se hacía antes en la sala capitular. Correcto. Eh, el alcalde vino precisamente a este programa y trajo un pliego de obras, incluso con sus montos, con sus presupuestos, donde él dice que le presentó a ustedes en qué se iban a gastar esos 5 millones de pesos. ¿Recibieron ustedes esa información, esos documentos de parte del alcalde? Cuando subió primeramente a la sala, eh, no subió con el debido tiempo. Subió más o menos 15 minutos antes, cuando tiene que subir, tres días antes para que los regidores... No importa de qué partido sean, tengan la oportunidad de estudiarlo, porque como te decía hace un momento, son los fondos de un pueblo que estamos manejando, no es una empresa privada. O sea, nosotros tenemos que darle detalle a este pueblo cuando se va a hacer algo. Eric, eh, ustedes... Eh, Ariel, Ariel. Perdón, Ariel. Eh, bueno, ya tiene ese conocimiento la posición que ha asumido un bloque de PLDistas sobre algunos impases, eh, revisión de contratos, eh, situaciones que se están presentando a lo interno del ayuntamiento. Ustedes como bloque del PRM, ¿qué posición asumen en torno a este caso? Eh, no escuché bien, me ¿no? O sea, la, el bloque del... Bien, dejamos ponerlo acá. El bloque del, de regidores del PLD ha, ha realizado una rueda de prensa donde cita algunos elementos como revisión del contrato con la compañía Móvil Soluciones, obras que están en proceso, eh, que fueron aprobadas en la gestión pasada y que Siquión no le ha dado seguimiento. Ustedes como bloques del PRM, eh, ¿qué posición asumen o cuál es tu parecer sobre esta situación dada en el día de ayer, dada a conocer? Bien, mira, eh, como te decía hace un momento, nosotros venimos haciendo una sala capitular diferente. En el sentido, no importa que sea el alcalde de nuestro partido, sí. lo que nosotros tenemos un compromiso es con la transparencia. Mira bien, eh, el regidor Alejandro Mato hizo referencia que quería que se, se revisara el contrato y yo inmediatamente dije que estaba de acuerdo. Primero, nosotros no hicimos el contrato, que es lo primero. No tenemos un conocimiento, no teníamos un conocimiento amplio, o sea que había que revisarlo para nosotros dominar. ¿Cómo funciona el contrato? Correcto. Y si no cumple y si no cumple con, la, con lo que tiene que cumplir con este pueblo, entonces hay, había que revisarlo. Como entendemos que hay dificultades con la recogida de basura y que no nos toca realmente a nosotros sino la parte administrativa, pero como somos parte del ayuntamiento, lo que decidimos, si hay que revisarlo no, nosotros estuvimos de acuerdo con el, el colega Alejandro Márquez. ¿Por qué? Porque lo que queremos es brindar el mejor servicio al pueblo. Tenemos un compromiso con hacerlo nosotros también, no dejárselo solamente a la parte administrativa, porque si tiene alguna debilidad el contrato y, y, y hay forma de cómo resolverlo, que es lo que yo quiero, solución para este pueblo, entonces lo vamos a hacer. Y si hay una obra que no se ha terminado, no importa eh, que sea un, un regidor del PLD que haya dicho que no se haya terminado y tiene razón, también lo vamos a apoyar, porque como te dije, no es cuestión de colores, es cuestión de un crecimiento para un pueblo. Correcto. Ariel, eh, Francis, eh, te va a hacer una pregunta. Le paso el teléfono ¿vale? un momentito. Buenos días, Ariel. Buenos días, hermano. Gracias, mi Una cosa, sí. he visto Gracias, la, la situación ante la sociedad que está reclamando acciones por parte del ayuntamiento. Una pregunta. El Consejo de Regidores ha sido... Ha sido eh, ¿Se le ha propuesto alguna modificación para que el alcalde pueda abordar los principales problemas y quizás redirigir algunas obras? Que ustedes entiendan que la pasada gestión le dejó un presupuesto formal, pero que no se han iniciado esas obras y que no son prioridad. ¿Hay casos como este? No, ese tema todavía. Si bueno. es ilegal. Es que haga una obra y que se haga ya aprobado, entonces no va a ser. ¿Entiendes? Sí, o sea, pero, pero ustedes ya. pueden modificar si lo desean. Con una buena planificación, digo yo. Aló, sí, Ariel. Sí, buena. Sí, sí el altavoz. se cortó, fue. Por el altavoz. Sí, un escucho. momentito. Vea, vea, vamos a ver. Te escuchamos. ¿Te escucho? Sí, sí te escucho, sí. hermano. Sí. Sí. Adelante, adelante, dile. Ad adelante. Te escucho, Francis, te escucho. No, te lo escucho. que quería saber era que si se trata de que el ayuntamiento se active, quizás Siquio está atado de mano, ¿ustedes no han sido, no, le ha, no se le ha sometido alguna modificación? No, no, no, no se ha sometido ninguna modificación. Sí, voy a reiterar. Nosotros queremos trabajar de mano con nuestro alcalde y trabajamos para que él ganara la alcaldía. Solamente le hemos puesto la cosa clara. porque Mira, yo quiero que se entienda algo. Sí. Yo creo que cuando tú estás manejando algo de un pueblo, no importa como la gente está acostumbrada a ver. No es algo personal, porque yo entiendo que el alcalde lo quiere hacer bien también. Es simplemente que a veces hay cosas en las cuales tú no coincides. Si yo entiendo, o la sala capitular entiende... Que había que consumir primero ese dinero para entonces volver eh, a, a, a, a darle la oportunidad al alcalde de, de, de que haga esa transferencia de fondos. Yo entiendo que eso no había problema con eso, porque nosotros mm -hmm. lo que queremos es Francis, Francis, el trabajo y el crecimiento del pueblo. Tanto los entonces, y... una cosa, Ariel, ¿qué ustedes, entonces, qué prosigue ahora? Porque los problemas están ahí. ¿No tienen ya, forma que... de, de juntarse con Siquió y planificar y, sí, sí, y limar sí, esas pereza eh, Se va a resolver. Porque, ah, okay. pues, te digo, es, una, es un mal manejo que ha habido administrativo. Eso no tiene que ver la parte del Consejo, pues te reitero. Porque si fuese yo el alcalde, ya hace rato, porque como el pueblo necesita, yo, yo, ya, ya eso <risa> se atado, hubiera resuelto eh, muchas de las situaciones que se presentan en nuestro pueblo. Pero sí te voy a decir algo. Tú sabes que yo soy una persona de conversar sí. y yo, yo estoy claro que vamos camino a resolver eso porque nosotros queremos lo mejor para este pueblo qué bien, bien pues, sí, bueno gracias, gracias es Ariel importante por tu, que resalte mucho por, ese punto. por tomar posible. este momento y darle esas explicaciones a la sociedad porque estamos en una desde temprano estamos en esta discusión que es sobre sí. sobre todo para alcanzar niveles de comprensión población sí. y alcaldía Sí, sí. No, y, se, y se va a resolver, se va a resolver eso. Por eso esperamos. El... Que Estamos sea pronto, Ariel. El... <ríe> bueno, era el, la, el presidente del Consejo de Regidores, Ariel Marte. Hay que, sí, Hay que sí. felicitar a Ariel y, y era... a los demás regidores que han asumido esta posición y que se han olvidado de la parte política. política porque a veces sí. el alcalde lleva el presupuesto así ah, porque el alcalde de nosotros lo aprobamos y ellos están dando muestra sí. eh, de que son responsables, de que fueron electos para vigilar, ¿Tú que Para tienen un compromiso, fiscalizar. o sea, según es que lo que él dice un tiene con el por encima. De... Recuerdan cuando sucedió el impasse? Me gusta, que yo esa dije, cultura, ¿eh? estoy de acuerdo con el consejo sí, porque gusta. ellos están actuando correctamente. Sí, claro. ¿Te lo recuerdan. Muy bien, esa es la posición sí, que se debe de asumir. Y mira, Excelente. En los pocos tiempos que y tengo. No vamos, Nos vamos. no vamos, no vamos.